Cada día cuando abres el Instagram o YouTube, ves vídeos e imágenes de tíos esculpidos en piedra. Dioses de la mancuerna, la imagen del hombre alfa imposible de alcanzar. Tú decides que te vas a poner igual de fuerte que ellos. No quieres decirte a ti mismo que es por tu completa falta de autoestima. Lo dejas estar porque sabes que engañarte a ti mismo es muy fácil. Y no crees que pueda tener consecuencias. Te compras tu prote, tu creatina, tus BCAs, y te pones a hacer mancuernas como un loco. Te estableces una rutina, una férrea disciplina, con la imagen de Sísifo en tu cabeza y tiras para adelante. Sabes que no será fácil, pero no te vas a rendir. Te motiva imaginar la cara de deseo de las chicas cuando te vean pasar. Pasa el tiempo, unos meses. Y como esperabas, te ves un poco más grande pero a años luz de los tíos que ves por internet. Un día, buscando más información que te haga parecer a ti también un dios del Olimpo, te encuentras con unos cuantos vídeos que te hacen ver otra realidad. Descubres por fin que esos dioses se alimentan de química, efectos secundarios que te aterran solo de escucharlos. Y también de mucho sacrificio, demasiado. Descubres el negocio que hay detrás del mundo del músculo. Te deprimes porque empiezas a entender que te has pasado mucho tiempo engañado. Sabes que si no vendes tu alma al diablo jamás te pondrás así de enorme. Y si no vistes como ellos, que parecen sacados de una cadena de producción, las mujeres no lamerán tus pectorales. Entonces tu hombría disminuye considerablemente. Pero sigues escuchando los mensajes de esos canales de YouTube. Te ayudan a ver que no necesitas tener un cuerpo colosal. Lo primero de todo es aceptar tu cuerpo, saber que puedes estar grande y en forma sin necesitar ayudas, ni vestir medio en pelotas para que se vea claramente lo fuerte que estás. No serás ni la mitad de enorme que esos tíos, pero todo lo que veas en tu cuerpo, todos los avances, serán reales. Seguirás vistiendo como siempre pero darás alguna que otra sorpresa cuando te quites la camiseta si el guión lo exige. En la playa, en el dormitorio. Te miras al espejo, te juras que no te vas a rendir. Te entregas a la disciplina del ejercicio, comer con inteligencia para generar músculo, y no obsesionarte con el espejo. No será fácil, pero sabes que no queda otra. La alternativa de pasar el rato jugando a la play o viendo capítulos de cualquier serie de moda en Netflix ya no es apetecible. Sigues con tus mancuernas, mientras las paredes de tu habitación parecen susurrarte que no vale para nada el esfuerzo que estás haciendo. Pasa el tiempo y los cambios son lentos. Pero sin darte cuenta ya no tienes tanta ansiedad, ya no tienes esa angustia de vivir a medio gas. Te ves fuerte por dentro y por fuera. Has entendido que el enfoque de los colosos de internet ya no es el tuyo. Sabes que tu cuerpo es tan importante como tu mente. Que los dos han de estar equilibrados. Ya no te da miedo la vida. Podrás con todo, te has demostrado que estás muy seguro de ti mismo, enfocado en tu objetivo. Ya nadie te va a parar. Vuelves a mirarte al espejo, empiezas a notarte más marcado, duermes mejor, por tanto tienes mejor cara. Y entonces una voz, que sale de lo más profundo de tu ser, te dice con total seguridad. No lo hagas para parecerte a otros. No lo hagas por ellas. Hazlo por ti.